Buenas tardes amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Ustedes dicen, ven esta cara, me ven a mí, se aburre, ¿no? Va, va con, van por el lado de Lucas, filosofía en construcción. Segunda temporada, entrega número 13. Ah, es 13. Hoy vamos a, hay, va a hablar él, mejor dicho, yo vamos, hagamos, dijo el mosquito eh, Los cínicos en la antigua Grecia. ¿Qué temita? Qué temita los cínicos. ¿Cómo andas, Lucas? Buenas tardes, Muy caballerazo. Bien. Buenas tardes, genio, master ídolo. Vos también vas a hablar acá conmigo, ¿no? No soy el único. Esto es un diálogo, no es un monólogo. Ojo, sí, vos estás incluido. Además, porque yo creo que vos conoces a, a muchos cínicos y a unos cuantos. Así que podemos podemos eh, conectar por ahí, ¿no? si has visto gente, si has visto pasar gente. Y además estaría para hacer el título de un libro diciendo Yo, el peor de los cínicos. <risa> <risa> el peor bueno, de eh, todos. Muy... Yo, el peor de todos. Me encanta, es para tu autobiografía o algo así ¿O Claro, Yo no tengo. ¿no? encima vos me conocés que no tengo ningún drama Pero ¿qué querés? ¿Cuántos kilos de picante querés que le ponga? <coughs> vamos a empezar Un bueno, que es muy importante Porque vamos a hablar de, de los cínicos Así como vos los presentaste, ¿no? Uh -huh. Los cínicos de, de la antigüedad y, y ya vamos a aclarar esto de, de la antigüedad, porque ahora la palabra cínico tiene mala reputación, ¿viste? Que hoy, hoy en día vos le decís a alguien que es un cínico y lo estás insultando, le estás diciendo a una persona que como que no tiene moral, que no distingue, ¿no? Lo bueno y lo malo, que, que es inescrupuloso, que se aprovecha, ¿no? Que, que no piensa, que no piensa en el otro, ¿viste? Vos un cínico, entonces sos un cínico, un, más o menos uno apunta a eso. Entonces, la palabra cínico ahora es una palabra peyorativa, negativa, pero no fue siempre así. Es decir, eh, el, el origen de la palabra, que nos vamos a meter en la etimología, nos quiere decir otra cosa. Y eso siempre, yo, lo, yo siempre lo aclaro y está bueno mencionarlo, eh, no porque a ver a la gente que no sé, se dedica a la filosofía o ese tipo de cosas, literatura, le gusta ir a la etimología para parecer que sabe, no sino para intentar entender de dónde vienen las palabras que, que decimos, qué ideas tienen esas palabras, ¿no? Y por qué algunas palabras eh, predominan o tienen una posición privilegiada en la historia y otras quedan como relegadas o mal vistas, ¿no? Porque siempre, y eso es importante, en el lenguaje hay, hay un, todo un juego de poder y de política que está bueno sacarlo a la luz, ¿no? Y justamente la palabra cínico entra entre todas esas palabras que eh, la tradición uno nos quiere hacer verla mal, pero que originalmente tenía otro significado. ¿no? Y la palabra cínico viene del término griego, eh, cánicos o cúnicos, que significa perro, básicamente. ¿no? Es decir, eh, que de ahí deriva después la, la palabra can. o sea que etimológicamente la palabra cínico eh, habla de los perros. Y justamente un perro no puede ser algo negativo, ¿no? Ah, yo con, yo con mi... Me voy a divertir con tu pack, que es el grande y que ladra a la mañana. Voy a abrir la ventana y le voy a decir, vos sos un cínico. No ladres más. <risa> <risa> bueno, es que na nadie podría molestarse con, con un perro, con una palabra que viene de, de, de perro, de perruno, de canino, si no fuera porque los cínicos, ¿no? decían y sobre todo su máximo representante que es el que vamos a hablar hoy que es Diógenes de Sínope, que el ser humano tenía que vivir como los perros no y ahí ya se pudre todo ahí ya se pudre todo ¿no? porque justamente eh, él instaura la, la palabra cínico para hablar de el verdadero modo de vida que deberíamos llevar las personas que deberíamos llevar nosotros animales humanos que es básicamente el vivir como perros, o vivir como animales, como los animales que somos. Los cínicos ¿no? justamente eh, fueron reconocidos en, en la antigua Grecia y también en la antigua Roma, que es cuando el término empieza a, a ser visto negativamente, justamente como aquellos que decidían ideológicamente, ¿no? racionalmente, lo pensaban y con sus principios a vivir como perros. Y vivir como perro significaba como renunciar digamos, a la civilización, ¿no? a la sociedad de su tiempo, a las normas, a las costumbres, a las reglas impuestas, a todo lo establecido, ¿no? para llevar justamente la vida de los perros callejeros. Y hoy obviamente si uno lo piensa así, dice, sí, estos tipos están locos, pero no, no estaban locos. ¿no? No. O por lo menos no estaban más locos que todo el resto de las personas que querían vivir como seres humanos. Entonces, en la escuela cínica, el fundador de la escuela cínica, que se llamaba Antístenes, no, era un discípulo de Sócrates. ¿Se acuerdan del querido Sócrates que iba por las calles y preguntaba acerca de todo y, y lo cuestionaba todo, no? Y Antístenes decía, bueno, hay que seguir con esto de que hace Sócrates de cuestionarlo todo, pero hay que llevarlo más profundamente porque Sócrates se quedó hasta ahí, ¿no? y nosotros lo vamos a profundizar más. Y si uno lleva la pregunta hasta eh, la máxima expresión, lo que se va a encontrar básicamente es que toda la sociedad en la que vivimos, todo lo que nos rodea, toda esa normativa, toda esa regla, no es más que una convención humana. Y si es una convención humana, bueno, podemos pensarla de otra manera, podemos vivir de otra manera, ¿no? básicamente. Entonces Antístenes, eh, bueno, decide... Eh, lo que va a ser, digamos, un poco el, el estilo de vida cínico, que es ¿no? de, dejar todas sus propiedades, renunciar a, a sus riquezas, eh, renunciar a, eh, a su posición social, ¿no? a su rol social de, de, de propietario, eh, renunciar a la religión. Eh, renunciar a la, la posibilidad de, de contraer matrimonio, y de, de, de renunciar a su casa, renunciar a todo lo que, a todo lo que tenía, ¿no? Y vivir en la calle. Y vivir en la calle como un vagabundo. Es decir, comer de lo que sobraba, de lo que otros tiraban, o de lo que se encontraba, ¿no? Podemos decir de, de los tachos de basura, entre comillas, ¿no? Eh, tomar el agua que, bueno, eh, eh, que había en las fuentes, ¿no? Eh, vivir, hacerse, vestirse con unos trapos viejos, va eh, hacerse un techito para vivir, ¿no? Vivir absolutamente con lo mínimo, justamente para, de alguna manera, demostrar que el camino, decían los cínicos, hacia la felicidad tenía que ver con eh, la vuelta hacia las costumbres más animales. O sea, intentar vivir de la forma más espontánea posible, ¿no? Eh, intentar liberar como los impulsos reprimidos por la sociedad, por la civilización, ¿no? sin lastimar a nadie, porque no, no, no, no eran cultores ni del odio, ni de la bronca, ni de lo que se entiende ahora por sí mismo, pero sí entendiendo que eh, nosotros vivimos con la mente moldeada en un estilo de vida que en realidad no es natural al ser humano, y ellos querían volver a lo natural. Y entonces... La vergüenza, la búsqueda del honor, el orgullo, la soberbia, la envidia, ¿no? Todas esas cosas que nos van formando como seres humanitos y que nos van eh, moldeando de chiquitos, ellos la querían dejar de lado y vivir con desvergüenza, decía, ¿no? Como los perros. Y hacían también lo que hacían los perros, como mear en la calle, defecar en público, ¿no? Incluso, bueno, eh, llegaban a estos extremos de, por ahí, masturbarse, o tener relaciones sexuales ah, como perro, bueno, básicamente, a la vista de todos, ¿no? pero siempre intentando justamente parecerse eh, a lo que ellos entendían como la, la esencia humana, que es lo animal. ¿no? Ellos veían a, eran muy críticos ¿no? y, y veían ¿no? la, la cultura griega y ¿no? toda esa eh, cuestión elitista y elevada y privilegiada ¿no? del, de la literatura, del teatro, de la comedia... ¿no? de los grandes filósofos, de los grandes pensadores, de la arquitectura griega, ¿no? y de toda esa opulencia que, que se vivía en Atenas, y ellos justamente vivían contracorriente, ¿no? al margen de todo lo que se asemeje a la cultura oficial. Y ojo, porque tenían algunos seguidores, ¿no? tenían sus seguidores, que eran poquitos, porque siempre fueron muy marginales, pero que de alguna manera les tenían también como un gran respeto. ¿no? Era, como una, era como él, una jauría pequeña. Era como. Ese, me, gusta, me gusta, la expresión. Era, era como una jauría pequeña, exactamente, exactamente, sí, porque, a ver, no, no trascendieron en, no en la historia por, eh, por su número, ¿no? Pero sí por su originalidad y por sus principios y por algo que creo que nos recontra falta a, a todos nosotros en el siglo XXI, que es vivir conforme a sus principios, ¿no? Es decir, no vivir renegando no en un, eh, renegando por una, digamos, una realidad que, que no tenemos y que nos gustaría, pero vivimos como atrapados en un sistema y entonces estamos ahí como todo el tiempo intentando... Eh, ¿no? un poquito de esto, un poquito de aquello, intentar adaptarse de forma flexible al sistema. No, ellos rompen con eso. ellos dicen. No, mis principios son otros y si eso me, me deja totalmente fuera de la sociedad, bueno, lo voy a hacer con orgullo, porque para ellos lo que se jugaba no era poca cosa, sino que era justamente la búsqueda de la felicidad. Esa eh, que, que siempre la, la felicidad es un tema que a los griegos les era muy recurrente. Todos tenían como esta idea de que la, la filosofía y la ética nos tenían que ayudar a ser felices. Y justamente los cínicos eh, eh, se dieron cuenta que todos esos grandes sistemas filosóficos para pensar la felicidad no tenían nada que ver con nada porque no respondían al ser humano y que la felicidad era justamente volver a vivir como perros. ¿no? Ahora, yo, mientras vos hablabas, dos temas. Yo digo... Debería ser, de, debería haber sido una sociedad asquerosamente corrupta y desigual y reventada para que un filósofo diga, voy a, tengo que romper con todo para llamarle la atención a toda esta gente porque viven horrible. Punto uno. Segundo, se, me acordé de un nombre que es San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís proponía esa vida. Se sacó todos los privilegios, este, andaba descalzo, andaba en el bosque, andaba entre los entre los animales, vivía como un, como un pordiosero también, y también... En el caso de San Francisco de Asís, hablando de él como persona, no como objeto del pensamiento mágico, este también iban y le y le decían che, mirá, este comportate, vestite de otra forma, mañana viene el papa, este, a verte, claro, había un contraste tan grande el tel que andaba en el bosque, así nomás. Este, es lo mismo sí, pero yo pensaba debería haber sido una sociedad demasiado muy reventada para que alguien diga exploto, no quiero saber nada con ustedes le voy a mostrar que no tengo nada que ver y que voy a vivir como pienso me gustó eso que vos dijiste está bien, el contraste la felicidad de él y de cualquiera es, en realidad, la más sana es vivir como se piensa. Esa sería la... Exactamente. Ahí. Exactamente. Ahí. Exactamente. Muy bueno. Eh, y me gusta me gusta el ejemplo que trajiste de, de San Francisco de Asís. Eh, me, me, porque encarna un poco esta figura, si bien él lo hace obviamente desde la... La, la moral cristiana o, bueno, desde otro lugar, ¿no? Pero esto de, bueno, correrse de eh, la, las estructuras sociales que uno percibe como que injustas y que van, justamente, es lo que veía, que lo que proponía, la, eh, digamos, eh, Cristo, ¿no? Y lo que suponía que promovía la Biblia no era lo que se hacía en la Iglesia, ¿no? Entonces se corta y, justamente, eh, hace una vida así de, de, de mendigo, ¿no? Y, de alguna manera... Eh, tiene como este connotación parecida a, a los cínicos eh, en ese sentido, ¿no? Los cínicos practicaban esto de la desapropiación, ¿no? De no poseer nada, ¿no? De, sino justamente de, de, de vivir una vida en algún punto más, más ligera, no atarse a las cosas, ¿no? Básicamente. Pasar, bueno, obviamente lo, lo llevan a un extremo. Hay una, una anécdota, y tengo un par de anécdotas de, de, de, de diógenes justamente... Que, que se cuentan, pero había hay una anécdota. En general, los cínicos, bueno, te imaginarás, iban así, vestidos con harapos, todos barbudos, ¿no? La, la, la imagen de, del filósofo también barbudo, pobre, de, también, miren, un poco también por ese lado. Eh, ¿Vos, te de, vos, de, te dej, perdón, ¿Vos te dejas la barba porque eh, querés ir por ese camino? <risa> no pero, ¿Cómo lo corto pero igual, el tipo está hablando en misterio. serio y el chabón lo corta con una joda no pero a veces como que esta cuestión de, de cierto descuidado hacia lo material tiene como esta esta connotación no de justamente no darle importancia a lo que eh, a, a lo material o a lo que pareciera superficial pero bueno no me voy a meter por ese lado eh, Decía que iban así, con harapos, con un bastón, a veces iban como con un pequeño jarro, ¿no? Cuentan que cuando Diógenes vio a una persona que tomaba agua en una fuente desde de las manos, dijo, no, este, este jarro que tengo es, es, un, es superfluo, ¿no? Es una exageración, lo tiró y tomó agua de las manos, o sea, a, a ese nivel iba, ¿no? Eh, eh, a, a ese nivel, todo lo que no era indispensable, todo lo que no era absolutamente necesario... Ellos se intentaban desprender de eso. Y en esa, en esa actitud eh, lo hacían justamente por, por, por principios, ¿no? por, por ideología, ¿no? porque ap apuntaban a, a eso. Se dice que escribían igual, lo, los cínicos, Diógenes, se dice que escribía pero no, no quedaron los libros. Y lo que sí en general hay son como los testimonios de los historiadores de la época, sobre todo el famoso Diógenes Laercio, que... Eh, recopilaba esas anécdotas de toda esta escuela que tuvo como su época, su auge, hacia el siglo III antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? pero que también tuvo sus representantes en, en, en Roma también, ¿no? en el, que, que tomó mucho de la cultura griega, ¿no? Y justamente hay una anécdota muy conocida, muy conocida, de hecho, en alguna de las notas de, de, de, de, del diario eh, eh, eh, escrito sobre esa anécdota. Pasa que fue tantos años que escribo que no me acuerdo qué año fue y qué me fue. Pero si uno lo, lo busca ahí en, en, en la página que aparecen todas las notas, eh, que es la famosa encuentro, dicen, entre Alejandro Magno y, y Diógenes, justamente. ¡Upa! Eh, ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, que sabemos, ¿no? El, el, fundador y emperador de, de, del imperio macedónico justamente que era eh, que le ganó el imperio persa ¿no? Toda esa parte de grecia la parte del imperio persa el norte de, de áfrica bueno que hizo un, un gran imperio antes de, de, del imperio romano no por supuesto ¿no? era en ese momento era el, el hombre más eh, temido y respetado de, de, de europa digamos y bueno de, del mediterráneo por por decirlo así, ¿no? Era el, el, gran, el emperador de, de la zona, el hombre más poderoso y el más importante, ¿no? Que de hecho Alejandro Magno, bueno, fue, fue estudiante de Aristóteles, bueno, tiene como una formación filosófica muy importante eh, y que justamente le interesaba la, la filosofía. Y entonces se cuenta que, que Alejandro Magno recibe la noticia de que había un, un, un grupo de, de sabios eh, y entre estos diógenes justamente que eh, eran, eran grandes sabios que vivían en, en, la des, ¿no? en la desprotección absoluta, en la desposición, ¿no? eh, vivían en la calle. ¿no? Entonces Alejandro Magno dicen que le dio mucha, mucha curiosidad eh, en lo que le contaban sobre estos filósofos y entonces viajó justamente hasta donde estaba Diógenes para ir a charlar con él. O sea, a ese nivel estamos hablando de el, ¿no? el, el, el emperador de, del imperio macedónico que fue a buscar un filósofo que vivía en un barril, básicamente, ¿no? O sea, a ese nivel, pero es lo que cuentan los historiadores, que, o sea, que realmente pasó, no te estoy dando acá un... no te estoy vendiendo sofistería, ¿no? Salió, que cuenta que pero salió... Pasó. eso no salió en Instagram. <risa> eh, en Instagram, y no, no, no, no se sacaron selfies, pero es más segura Alejandro Magno tendría su Instagram, su Twitter como todos los, los políticos, Diógenes no tendría ni celular evidentemente no o quizás para hacerse por ir más rebelde tendría el no sé el, el Nokia de la Vigorita el viejo viste como para como para llamar más la atención todavía no sé pero no tendría un celular ni estaría acá hablando con, con, con nosotros probablemente pero la se, cuestión es así no y sí. se sabe de qué hablaron bueno, ahí, ahí iba, ¿no? Eh, justamente llega Alejandro Magno, va, la cognitiva, va hasta, hasta donde está Diógenes, ¿no? y dicen que Alejandro Magno llega a donde estaba Diógenes, como durmiendo ahí en, en, en su barril, en, en medio que yo creo que la, el Chavo del Ocho sale un poco también de eso, posta, no te estoy haciendo un chiste, sino de, de que se contaba esto, de, de, de que vivían en, en, en barriles y cosas así, ¿no? Dicen que cuando Alejandro Magno se le paró Enfrente a Diógenes Diógenes eh, No sé si realmente sabía quién era o no Pero básicamente dijo Correte eh, Que me estás tapando el sol ¿No? Y parece, ¿no? Parece que cuando Alejandro Magno eh, Vio esta escena ¿No? Eh, el tipo... Se dio vuelta y se fue, así, sin, sin mediar palabra, y les comentó después al resto de sus colaboradores, por decir así, que si a él no hubiera sido Alejandro Magno y no estuviera en la posición en, en la que está él, le hubiera gustado vivir como Diógenes. Como diciendo... ¿no? Me hubiera gustado ¿no? no estar preocupándome por otra cosa que no fuera si el sol me tapa o no. ¿Qué me importa? ¿no? ¿Qué me importaría ser el, el emperador, el, el, el que conquistó el imperio persa, el que conquistó el norte de África, el que unió las ciudades-estados griegas y es el hombre más famoso y, y reconocido del Mediterráneo? O sea, al fin y al cabo, ¿no? como frente al sol, bueno, somos todos lo mismo, ¿no? Y un poco. Dicen que Alejandro Magno se fue, así como admirado por esa sabiduría como popular cotidiana que, que tenía Diógenes y, y se marchó básicamente. Entonces de, de las anécdotas que, que se cuentan de, de Diógenes, ¿no? También otra de tiro, de tiro, otra que, que le, le, una vez le preguntaron a Diógenes eh, qué era para él lo peor, ¿no? Si la ignorancia o la indiferencia y dicen que Diógenes le contestó no sé y no me importa bueno obviamente que estaban los personajes estaba está basada en esto no en, en, en Diógenes de sinope y los cínicos por eso tenía dijo, un perro y Linchera. <ríe> así que lo que pasa que no, no. hay un arraigo en la cultura popular viste es como que ha quedado ha quedado en la historia esto no y eso me parece que es, es sí. re importante porque eh, por de alguna manera lo que, lo que marcan ellos, los lo, lo cínicos, ¿no? Es como, para mí, ¿no? Es como que abrirte un poco la cabeza, ¿no? Como correte la estructura. Fíjate que se puede, hasta dónde se puede llegar, ¿no? el, el, el cuestionamiento, hasta dónde se puede pensar alguna alternativa, ¿no? O sea que. que porque a, a todos nos gustaría a veces, no, no llegar a ese extremo, ¿no? Pero como esta especie de de ligereza o liviandad o tranquilidad en decir, bueno, me corro ¿no? de esta estructura. ¿no? Nosotros que vivimos en una sociedad tan burocratizada, tan mediatizada, lleno de, de reglas, de normas, de facturas, de cosas por hacer y de ansiedad, ¿no? Y es como que uno está todo el tiempo con la cabeza quemada. Y de pronto aparecen estos tipos que viven en la calle, están tirados, no les, les importa tomar el sol, ¿no? Y nos parecen ay no, están desperdiciando su vida y está bueno que te diría Diógenes es, no, yo no estoy desperdiciando mi vida vos la desperdiciás haciendo un montón de cosas superfluas no cuando en realidad no hay nada más importante que, bueno estar, vivir tranquilos, en, en paz en armonía con lo que te da la naturaleza con lo mínimo necesario y punto, y todo lo demás es algo que vos te estás metiendo en la cabeza, o que te metieron en la cabeza pero que realmente no representa una necesidad humana. Entonces me parece que está, está bueno como pensarlo desde ese, desde ese lugar. ¿no? Eh, porque es un lugar bastante provocador y ellos eran conocidos como provocadores. Porque también tenían esto, ¿no? O sea, no son car carmelitas calza también tenían esto de ir y, y provocar justamente. Te cuento una anécdota más de, de, de Diógenes, eh, como para, para que veas que también eran, eran provocadores. Eh, bueno, Diógenes... Se llevaba muy mal, por supuesto, con filósofos como Platón y como en la escuela de Platón, ¿no? Y se cuenta ¿no? que eh, los, los, a ver, los, los estudiantes o los, los filósofos que, que estudiaban ahí en la Academia de Platón habían planteado una definición del ser humano eh, que decía que el ser humano es un bípedo implume, ¿no? Un bípedo sin pluma. ¿no? Habían planteado esa definición. Así como que habían llegado, habían discutido mucho, y decía, bueno, ¿qué, qué caracteriza al ser humano? Bueno, ¿no? Andar erguido en, do, en, en dos piernas y no tener plumas. Porque si tuviera plumas, sería una gallina. ¿no? Habían como que dan esa definición en, en el debate, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta? Bueno, que fue un día Diógenes, así enojado, como podrido de, de las cosas que discutían en, en, en la escuela de Platón, ¿no? Llegó ahí, a, llegó ahí a la, a la entrada de la academia. Eh, sacó una gallina, ¿no? dicen que la desplumó ¿no? y que se paseó así por los pasillos gritando, este es el hombre que quería Platón. <ríe> y, y que todos obviamente lo, lo, lo miraban raro, porque también hacía cosas como entrar eh, en los lugares, eh, tipo en el mercado, y decir, estoy buscando al hombre, estoy buscando al hombre, o sea, estoy buscando al ser humano, ¿no? estoy buscando al, al, al verdadero ser humano, ¿no? y que no lo encontraba. Porque claro, en esos lugares el verdadero ser humano no estaba. Lo que estaban eran los ciudadanos moleados por la ciudad, la polis, etc. Pero el ser humano, la definición del ser humano con la que tanto joden y jodemos los filósofos, bueno, ¿dónde estaba? no? ¿Dónde hay un ser humano acá? Y dicen que, bueno, eh, andaba por todos los lugares preguntando dónde está el, el, el hombre, dónde está el ser humano. Bueno, hacían esas cosas, obviamente lo miraban como un, un hombre totalmente trastornado, y cuando lo veían, además, pensaba que era un, un, un linchel así, todo, todo muy viento, todo sucio, todo con la ropa rota, con la barba, gritando, ¿dónde está el hombre? O, entonces, llamaban la atención y chocaban bastante. Yo diría como que anécdota. Yo, no solamente es una anécdota, sino que eh, trae implícita una pregunta para la gente también, como para ir tirando alguna de las preguntas. Y usted, que nos está mirando, vos, que nos estás mirando, ¿sabés dónde está el ser humano? ¿Tenés una idea? Te lo pregunto de corazón. ¿Sabés dónde está el ser humano? Es una pregunta. Seguimos ¿Es escuchando pregunta? sobre el cierre, seguimos escuchando a Lucas. Es una linda pregunta para hacerse, ¿no? Y, y preguntarse de si detrás ¿no? de, de nuestras... Máscaras sociales, de nuestro intento de vernos civilizados y vernos eh, personas centradas, eh, civilizadas, que siguen las reglas, las normas sociales, está ahí el ser humano, o si el ser humano es otra cosa, ¿no? Y por ahí yo me, me quedaría con esa pregunta, eh, o, o, o me atrevo hasta como una propuesta, vamos a decirlo así, ¿no? que es pensar. Por ahí en qué nos gustaría ser un poco más cínicos, pero cínicos en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué mandato, qué regla, qué norma, ¿no? ¿Qué estructura podríamos sacarnos de la cabeza un rato, por lo menos, ¿no? Justamente para, bueno, di disfrutar de la naturaleza del sol, de la humanidad misma, ¿no? Y no vivir la vida tal cual se nos ha puesto entre paredes y se nos ha impuesto, sino justamente verlo un poco a la distancia y bueno, pensar que otras vidas son posibles, ¿no? Ser un poco más cínico, preguntarnos esto, ¿en qué podríamos ser un poco más cínico? ¿no? Y decir, bueno, fuera esto que no me aporta nada, que no me genera nada, que no me sirve para nada, que me complica la existencia, ¿no? Y dónde buscar un lugar de, de, de paso, de armonía o de tranquilidad por fuera de lo que nos vienen imponiendo desde que somos justamente seres humanos, ¿no? Entonces, por eso sería como propuesta, como pregunta y como propuesta, ¿no? Eh, Cómo ser un poco más cínicos, ¿no? Eh, en, en una cultura donde todo el tiempo nos están diciendo ponete la máscara y salí a vivir, ¿no? Tal cual te lo dicta la sociedad. ¿En qué lugar nos podemos correr y en qué lugar podemos jugar a hacer otra cosa, ¿no? Tengo que hacer algo. Otra pregunta, ¿y vos qué harías? Buenas noches, gente... Yo me despido, Lucas, despedite. Bueno, espero que estas preguntas que han quedado abiertas nos hagan pensar en qué haríamos, ¿no? Y cómo ser un poco más cínicos en un mundo donde justamente, ¿no? El cinismo es una mala palabra porque tiene un potencial transformador y un potencial cuestionador y contestatario que, obviamente, al poder no le gusta tanto porque no todos son quizás... <ríe> Como Alejandro Magno, ¿eh? que se dio media vuelta y admiró la sabiduría. Evidentemente, no, el, el poder creo que no, no pensaría de la misma manera. Pero bueno, nos quedamos con esas preguntas y nos despedimos hasta la próxima edición, ¿no? Muchas gracias. Estoy acomodando la cámara mientras hablo. Está bien. Eh, muchas gracias a todos, los, todos y todas y todos los seguidores de la obra de Burlingame. Y hasta la próxima semana. Nos vemos, Marcelo. Nos vemos, tal vez gente, un gusto estar, tener algún tipo de contacto con todos ustedes, tal luego.